Buenos días, soy José Cojo y hoy voy a resolver el siguiente problema tenemos el circuito conformado por los siguientes componentes un diodo que llamamos diodos disculpen Conectado a una resistencia y en paralelo con otra resistencia. Sabemos que esta fuente de voltaje BIN es oscilante y va desde un mínimo a un máximo siempre alternando. Tenemos estos dos diodos conectados en paralelo a dos resistencias. Y queremos saber cuál va a ser la curva de, de comportamiento de este sistema. En primer lugar, asumamos que la fuente de voltaje es mayor que el voltaje de encendido de los diodos, asumiendo que ambos diodos son iguales. Para esto sabemos que, entonces, si este diodo está encendido, tenemos una fuente de voltaje, en paralelo con esta resistencia. Y la siguiente fuente, que es V subin. También sabemos que si todo esto es mayor que V de ON, entonces por este lado está llegando una corriente, bueno, un voltaje que va a hacer que este diodo, el diodo número 1 2 actúe como si estuviera apagado. Pues necesita que un voltaje positivo entre de este lado y, y salga hacia este. Pero... En este caso, digamos que un voltaje positivo está entrando de este lado y se vuelve negativo. Entonces el diodo está apagado. Así, tenemos que este voltaje que va a ser B ON, el voltaje de activación del diodo, en paralelo con R1. Como sabemos que estos dos están en paralelo, sabemos que el voltaje en R1 tiene que ser igual al voltaje en B de on. eso es lo primero que sabemos ah, déjenme apuntar que D1 está encendido y el diodo 2 está apagado en inglés, encendido y apagado así si queremos conocer el Vout y el comportamiento de, de, de esta salida de voltaje lo único que tenemos que hacer es un LBK sabemos que tenemos a Bain de menos a más menos porque esto lo podemos ver así BDON menos BR2 todo esto tiene que ser igual a 0 voltios sabemos que BR2 tiene que ser igual a b out. Así tenemos 0, b in menos b de on menos bout. Y si despejamos, tenemos que b out va a ser igual a bin menos b de on. Tenemos nuestra primera parte de la ecuación. Ahora asumamos lo contrario, asumamos que el vein va a ser menor que el voltaje de activación del diodo. Si tenemos eso, sabemos ahora que D1 está apagado y el diodo 2 está encendido. Así, tenemos lo siguiente. Disculpen. Entonces tenemos el siguiente circuito, donde es menos VIN, este voltaje queda abierto, R1, esto queda como una fuente de voltaje constante, y tenemos R2. Con solo observar esto ya sabemos que R2 va a ser igual a B de el voltaje en R2, y sabemos que br 2 es igual a Vout, por lo tanto Vout es igual a V Sabiendo eso ya podemos hacer una pequeña gráfica. donde tenemos esto es B de on. esto es menos beón y esto es BDON. Sabemos que después de, B de on. el voltaje Tiene una pendiente de 1, es positivo y depende del voltaje de entrada, esto es Vout. out igual a Vin. menos B de on, y tenemos por otra parte un voltaje constante cuando Bin es menor que Bdeon, menos Bdeon, por lo tanto, todo esto es solo Bdeon. ¿Pero qué pasa aquí en medio? Pues eso es sencillo. En el prospecto que ambos diodos estén apagados, tendremos lo siguiente. Como ambos están apagados, solo tenemos un VIN. La resistencia. Y todo conectado a tierra. Porque los dos. Están desconectados. Es como si no existieran. R1 y R2. Y queremos conocer VOUT. Sabemos que VOUT es igual a VR2. Y sabemos que Br2 es igual a Bain por R2 sobre R2 más R1 por el divisor de tensión. Así tenemos que la gráfica de aquí hasta acá está Por la pendiente R2 sobre R2 más R1. Todo esto entre un paréntesis. Esto es out igual a Vein por esa pendiente. vemos la R. Listo. Conociendo esta gráfica, ahora podemos ver cómo es el comportamiento cuando tenemos la fuente de voltaje cambiante, la alternante, entonces tenemos B en el tiempo, una curva así, disculpe que se vea feito, y tenemos que más o menos se va a ver así, cuando sea Negativa va a haber punto recto. Entonces hacemos una curva así. Este punto de aquí. Es cuando el voltaje sea igual a B de on. Negativo. Acá. Este pico va a ser. Este voltaje que es el. Voltaje máximo que nos va a dar nuestra fuente. Entonces aquí tenemos el voltaje máximo. Menos. B de on, que va a ser el pico de esta nueva gráfica que es la gráfica de out. esto es Bout y esto es VIN y esto lo podemos verificar en un simulador en línea ¿cómo se llega a esta conclusión? pues sabemos que va a ser constante en un punto negativo aquí y de un punto negativo hasta cero va a seguir moviéndose. Desde un punto positivo hasta, hasta un máximo, donde el voltaje va a volver a bajar, va a representar una curva muy similar a la de arriba, con proba probablemente con un pequeño cambio en su pendiente, sin embargo este cambio aquí y acá puede llegar a ser demasiado pequeño como para que se note y simplemente va a ser una curva. Entonces, si tomamos esto en ¿no? un simulador en línea, disculpe la lentitud de. Dibujemos el siguiente circuito, tenemos dos resistencias, una fuente de tensión con dos terminales, un diodo, Y las conexiones eléctricas Ah, claro, no hay que olvidar la tierra Y ahora podemos ver esto Entonces ahora, grafiquemos la salida Como podemos ver, se comporta como lo graficamos, más o menos con este pequeño cambio y este pequeño punto en el que es semiplano. En este caso, porque no estamos, porque estamos usando una simulación de diodos, el comportamiento no va a ser completamente perfecto, sino que va a tratar de graficarlo como se comportaría en la vida real, con pequeños cambios. Sin embargo, esto es algo que podemos observar y es similar a lo que nosotros graficamos. Gracias.